Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito, TecnoAppleys Mis amigos, en esta ocasión les traigo una super increíble aplicación con la cual van a poder tener fondos de pantalla Y a la vez sonidos de notificaciones o sonidos de llamada totalmente gratis Mis amigos, si te interesa el video, quédate hasta el final ya que te voy a enseñar paso a paso todo relacionado con esta aplicación Ok, no siendo más, vamos con el tutorial Mis amigos ya sabes que el link de descarga te voy a dejar aquí en la descripción del video Y mi primer comentario fijado para que te la descargue totalmente gratis Ok, una vez ya instalada va a quedar un icono como el que se encuentra aquí Vamos a proceder a darle un clic para que se ejecute Y vamos a poder obtener lo que es los fondos y los sonidos totalmente gratis Esperamos que pase este pequeño anuncio ya que hace parte de la publicidad de la aplicación Perdón, damos un toque y si vemos aquí tenemos muchos fondos los cuales están muy pero muy geniales Vamos a aplicar uno rápidamente aquí, puede ser este Vamos a darle un toque aquí donde está como un botoncito de descarga y damos un toque y vamos a configurar como fondo de escritorio, configurar como pantalla de bloqueo o simplemente guardar nuestra galería. Darle un toque aquí en la última opción para que se guarde en nuestra galería. Listo, en nuestro dispositivo. Vamos a configurar como fondo de pantalla. Eh, este, este fondo muy complejo fondo de pantalla y auto, uh, automáticamente se va a actualizar nuestro fondo si ve ya ha cambiado y vamos a aplicar lo que son los sonidos de que trae esta aplicación como vamos a irnos acá a la parte de, de inicio y vamos a darle los tres punticos que está aquí o las tres rayitas perdón para que se despliegue el menú y vamos a buscar tonos de llamada aquí están los tonos de llamada lo puedes hay muchos puede ser como este el cual podemos escuchar o quizás sea este, podemos escuchar algún tipo de problema o cualquiera de estos, como vas a aplicarlo más a lo que allí y vamos a darle aquí donde está este botoncito de descarga y aquí vamos a configurar como tono de llamada configurar como notificaciones, configurar como sonido de alarma configurar como tono de llamada a un contacto específico o simplemente guardarlo en nuestro dispositivo listo, ya aquí configuras como tono de pantalla por ejemplo y lo configuras aquí, dándole permitir para que de acceso que esta aplicación, de acceso al sistema para que se configure nuestro tono de llamada a nuestro dispositivo listo. Y ahora, si quieres un sonido, ya sea para las notificaciones, vas a irte a lo que es acá afuera donde están los sonidos de notificaciones en ese mismo menú. Dice sonido de notificaciones, un toque allí y van a aparecer todos los sonidos de notificaciones, por ejemplo, como este y automáticamente se va, vamos a escuchar o sea este cualquiera o este no gusta, no cualquiera se puede aplicar vamos a aplicar rápidamente uno aquí por ejemplo este vamos a un toque vamos a, a descargarlo y aquí vamos a configurar como tono eh, de llamadas o configurar como notificaciones que es la primera opción damos un toque y se va a utilizar el sonido de notificaciones y si queremos un sonido para alarma buscamos aquí en categorías y aquí vamos a sacar muchas categorías, ya sea blue o media eh, electrónica, y así vas a configurar, como ejemplo, electrónica para nuestro, nuestro tono de alarma, por ejemplo, quizás sea este o este un toque allí vamos a descargar y vamos a aplicarlo como con un sonido de alarma vamos un toque y automáticamente se va a actualizar el tono de alarma mis amigos si te gustó mi contenido espero que te suscribas al canal y actives esa campaña de notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de vídeo ningún tipo de contenido ninguna novedad que esté subiendo a tu canal favorito tecno nos vemos en un próximo vídeo tutorial